Seguimos en esta producción especial de este grupo Telenor, Mes de la Patria, Honor y Gloria, Telenor. Una producción especial que se ha diseñado para seguir conociendo la obra de Juan Pablo Duarte. Una manera de educar, una manera de formar a través de los medios de comunicación y eso ha sido parte de la responsabilidad de este grupo Telenor. Seguimos nosotros pues conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Y tenemos pues el privilegio de contar en este momento con el profesor William Hernández, con quien nosotros vamos a seguir, como yo decía en el segmento anterior, conociendo la obra y la vida de Juan Pablo Duarte. Queremos saludar y dar la bienvenida en esta parte a nuestro querido amigo. Profesor William Hernández, profesor bienvenido a esta producción especial de este grupo Telenor. No, gracias. Maravillado, ¿no verdad? De estar en, en mi hogar Telenor y qué bueno que contigo podamos conversar sobre la importancia, la validez del hombre más preclaro que ha tenido la nación dominicana y que todavía sigue dándonos cátedras de vida. Cátedra de Visión, de Humanismo, de Valores en sentido general, y Duarte, esa particularidad que uno vive, eh, hablar de Duarte. Y eso es lo que quisiéramos, agradecer a Telenor, que está haciendo esta loable labor, muy significativa, que quedará registrada en la historia, en, la, en lo que es el verdadero patriotismo y lo que debe ser un Duartista. Sí, es que bueno reiterar que tenemos con nosotros en este momento al profesor William Hernández, con quien nosotros vamos a tocar temas sumamente interesantes, vamos a seguir profundizando en la vida de Duarte, que fue un polifacético, participó y tuvo que ver, estuvo ligado directamente a lo que ha sido o lo que fue esa gesta patriótica y él convertirse en el responsable de que hoy los dominicanos pues podamos tener un escudo, una bandera, un himno que nos identifica como dominicanos. Vamos a tocar dos temas interesantes con el profesor William Hernández y son estos, vamos a hablar de la filantropía, filantrópica y la dramática, profesor William Hernández. Dos temas sumamente interesantes, los cuales estuvo ligado directamente Juan Pablo Duarte. Y para iniciar este conversatorio, pues quisiéramos que usted nos describiera realmente qué fue la filantrópica y la dramática. Bueno, para hablar de estas dos organizaciones sociales que tienen elementos políticos en sí, necesariamente tenemos que refrescar en el sentido de hablar brevemente sobre la trinitaria, que es la madre de donde salen estas dos organizaciones. La que da origen, ¿verdad? La que da origen, lógicamente, bajo la sapiencia el conocimiento. En todas las organizaciones siempre hay una persona que es el más destacado y tú señalabas eso del padre fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez, para que no olvidarnos de la madre, de Manuela Díez. En ese sentido, si la Trinitaria surgió el 16 de julio de 1838, bajo unas condiciones de opresión del yugo haitiano, y nace como el partido político por la independencia nacional. Pero inmediatamente nace el verdadero nacionalismo, la lucha patriótica, por la constitución de una república libre, soberana e independiente. También aparecen los apátridas en República Dominicana, que estaban ahí. ¿Y quiénes son estos? Bueno, un grupo de afrancesados, que después, posteriormente, en la historia dominicana, y esencialmente en la Primera República, lo encabeza Buenaventura va como figura principal. Y el grupo pro español, que miren qué cosa, lo dirige quien aquí hay una calle llamada Gaspar, Gaspar Hernández, que fue un sacerdote, un presbítero, que nunca creyó en las ideas de independencia, y era un pro español, que era un cura que venía de, España, de, de Lima, pero constituido, trabajó en, en Puerto Rico, trabajó en varias colonias españolas y tenía su pensamiento, su figura, y no creía en la nacionalidad pura y simple como lo creía Duarte. Pero este sacerdote, Gaspar Hernández, fue la figura que llevó esencialmente a Juan Pablo Duarte luego de que éste viene de Europa y comenzó a tramitar varios de los conocimientos eh, que tenía Duarte una mente muy brillante, muy fuera de, de su contexto histórico social y de su juventud. Este señor comienza en lo que hoy es la iglesia Angelin, en la avenida Meriño de Santo Domingo que está ahí, y forma un grupo para enseñar filosofía. Duarte, que había pasado por varios países especialmente por Barcelona, que había conocido. Parte de lo que era la constitución de Cádiz y muchas situaciones que habían. Y en Europa, en Francia, por su pasaje, lo que fue la Revolución Francesa auténtica, no lo, el residuo que hubo aquí, en la parte de lo que después hoy se conoce como República de Haití. Entonces, ese Gaspar Hernández comienza a enseñar filosofía en una situación donde no hay universidad y no había escuelas, porque todavía había sido cerrado por eh, Boyer como una forma de dominación cultural y de una colonización, si se puede llamar así, en el contexto. Entonces, con esas ideas se forman y ya ahí cuando vienen y surge la filantrópica, aunque las dos se tiene establecido que fue en 1840. Primero nace la filantrópica como esa organización de vínculo donde no podía llegar la trinitaria por ser tan secreta. Por ser tan austera, tan cuidadosa, por ser una organización, vamos a llamar político militar, si se quiere, porque Duarte enseñó la esgrima, el uso de la esgrima, y mandó conjuntamente a que se identificaran ellos y fueran partícipes de, de la distintas milicias que, donde podían ser los pobladores del este, partícipes, valga la redundancia, en el ejército haitiano. O sea, Duarte fue preclaro lo que era la trinitaria y su objetivo, contrario a los otros dos grupos, diafrancesados y proespañoles, que eran negadores de la nacionalidad. Entonces, en ese contexto surge la filantrópica para realizar obras, esencialmente de teatros, de teatro, obras eh, dramáticas, eh, situaciones en los patios que convivían en el idioma español o castellano, el cual no entendían los haitianos, y eso ayudó a que obras, que mira qué cosa, nunca nadie ha podido identificar tales o cuáles obras, pero suponemos que eran obras que tenían que ver con el patriotismo, enseñarle a la población la necesidad de organizarse fundamentalmente, y las obras que habían eran obras más españolizadas que otras. Los haitianos no tenían graves problemas con los españoles. El problema de los haitianos era esencialmente con Francia, que le puso una indemnización con la independencia y la revolución haitiana, que vinieron los haitianos a terminar de pagarla 100 años después. O sea, fue una cuestión criminal bajo la amenaza de que si no pagaban, entonces lo iban a invadir. Y los ingleses que ya tenían Jamaica, la posesión de Jamaica, y querían invadir. Entonces, hay una serie de, de situaciones que se dan que conlleva a, a que la organización política latinitaria formara entonces las organizaciones sociales para llegarle con lo que son eh, su concepto, vamos a llamarle lo ideológico, lo político, que es la independencia. Y ese es el papel de la filantrópica. Un poquito, dos o tres meses después, se funda la dramática, y la dramática tiene un objetivo muy parecido, muy, es como si fueran las dos caras de una misma moneda, filantrópica y la dramática. Lo que pasa es que la que más se desarrolló fue la filantrópica porque había más participación y esta tenía un aspecto patriótico, un aspecto de honestidad, de nacionalismo, pro-independencia y recabar fondos y recursos por mínimo que fueran para la causa propiamente. Entonces, hay que definir y separar completamente, filantrópica y la dramática, dos organizaciones eminentemente sociales, fundamentadas en lo cultural, lo esencial, lo educativo, y la trinitaria, que era el elemento político y es llamada el primer partido político, esencialmente, aunque tenía mucho de educación, porque el propio juramento de la trinitaria te da la personificación del Duarte, que te sabía hablar lógicamente el español, pero que te hablaba el inglés, te hablaba el francés, te hablaba el latín y te hablaba el italiano. O sea, era un personaje fuera de época y que te había cultivado muchísimas ciencias educativas porque fue un joven de clase media, vamos a llamarle ahora clase media alta, pero su familia nunca abandonó el territorio este, esta parte cuando vinieron los haitianos. Se quedaron aquí, enfrentaron aquí y cuando hubo mínima prosperidad económica, a finales de los años 20, entonces es que su padre, Juan José Duarte, lo envía a estudiar fuera por dos objetivos, preservar su vida y nuevos conocimientos que él adquirió. Pero Duarte te sabía la contabilidad y era el que llevaba la contabilidad de la ferretería de su padre. Eh, muy bien, profesor. Ya vimos... ¿Cómo surgen estas dos organizaciones y el papel que ambas eh, jugaron en lo que fue, eh, vamos a decir, la, la independencia, ¿verdad? Eh, dominicana. Entonces, ¿podríamos decir que estas dos organizaciones, tanto la filantrópica como la dramática, jugaron un papel mucho más determinante que la trinitaria? No, no. No lo jugaron porque son instrumento en la lucha de la trinitaria para llevar la ideología de independencia, la ideología nacionalista, el pensamiento esencialmente duartista. Y después, mira que puede ser una contradicción, pero es bueno uno decirlo. en la primera etapa, el desarrollo que hubo de Sánchez y Mella. Porque aquí hay una situación que se habla de un mito de los padres de la patria. ¿Un mito por qué? Por lo dubitativo, lo tan valiante que fueron en distintos momentos, tanto Sánchez como Mella. Pero en esa primera etapa, fueron vanguardistas. Debemos recordar que Sánchez, tipo de clase media, pero un moreno, fue uno de los primeros abogados defensores del pueblo, lo que se llama ahora. O sea, era un abogado, era un tipo con formación, pero aparte de formación, era un organizador. Entonces, a través de la dramática, y de la filantrópica, Sánchez ayudó mucho, pero Mella también era un, un personaje muy calificado. Y en la zona del Cibao, donde tenía amplia presencia, incluyendo a nosotros aquí, porque viene de la familia Castillo. Su, su madre era apellido Castillo, de acá. Entonces tuvieron mucha presencia en la zona del Cibao, pero no podían ir por las limitaciones. Primero, una población escasa. Segundo, poblaciones que vivían en casucha, en Cacerillo esencialmente de yagua y de cana, mampostería, había muy poca población eh, que podían vivir bajo ese techo. Entonces, bajo esas circunstancias, ese tipo de organización es lo que ayuda a envolver todo el movimiento trinitario, ese movimiento que no podía ir a la franca a determinar que tú eras político, que tú eras, no, yo estoy en esto, entonces, esas manifestaciones de obras teatrales, culturales, presentaciones de diversas índole, es lo que ayuda realmente a identificar la ideología y acercar personas. Son las células que necesita cualquier organismo para sobrevivir. La trinitaria es el elemento político, el estamento, el brazo armado en la lucha por la independencia y estos dos entonces son eso se es labone que necesita obligatoriamente la Trinitaria para captar nuevos adeptos. Pero nunca podemos decir que tuvieron esa principalía. Recuerden que los muchachos, como le decían a los miembros fundadores de la Trinitaria y después a la Trinitaria, pero despectivamente se les decía así, especialmente porque eran muy jóvenes, ante un Tomás Bodadilla, un Pedro Santana que ya rondaban los cuarenta y tantos años y que tenían mucho abolengo económico. Entonces, despectivamente le llamaban así los muchachos. Pero esos muchachos, cuando ellos vinieron a darse cuenta, tenían a la mayor cantidad y esencialmente a la clase media, lo que se llamaba clase media en ese entonces, lo tenían envuelto en este movimiento fruto del compromiso cultural, el compromiso de la cultura, que aquí no se ha querido trabajar en esta etapa de la vida para aprovechar la dominicanidad. Duarte sí fue un, un elemento que supo utilizar lo artístico y lo artístico no era cantar esto, lo otro. Yo no te digo que no se cantara, pero lo artístico en ese tiempo era ir eh, al sitio de la Tarazana, en el frente, en la gran plaza que hoy es donde está y los muchachos que visitan eh, los museos en Santo Domingo pueden ir a la Alcaza de Diego Colón que pueden ir a la fortaleza con que era una fortaleza, pero también tenía esa parte de movimiento. Y esencialmente en algunas iglesias, donde se permitía hacer eh, esencialmente la de los jesuitas, donde hoy está el Panteón Nacional con los grandes héroes de la patria, ahí se podían hacer elementos de obras teatrales. Así es, profesor, son muchas las, las informaciones, los conocimientos que a través de esta producción especial de Telenor, Patria, Honor y Gloria, podemos nosotros seguir transmitiendo. Pero vamos a pedirle con su anuencia, vamos a hacer una pausa y a regreso pues vamos a seguir hablando de este tema, como yo he denominado, conociendo la obra, la vida de Juan Pablo Duarte, que es el responsable directo de la formación de estas organizaciones que bajo su mando surgieron con la idea de independizar nuestro país, que ha sido la Trinitaria, la Dramática y la Filantrópica. Y estamos nosotros pues, conversando con el profesor William Hernández. Vamos a una pausa y al regreso pues seguimos nosotros escudriñando, conociendo con el profesor William Hernández sobre la Filantrópica y la Dramática. Organizaciones que tuvo la responsabilidad directa de fundar el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. A la pausa, ya regresamos. Bien de regreso en esta producción especial Mes de la Patria, Honor y Gloria, Telenor. Conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Hoy con el profesor William Hernández. Profesor, eh, conocimos cómo surgen el papel que juegan estas dos importantes organizaciones fundadas por Juan Pablo Duarte como lo es la dramática y la filantrópica. Eh, según la historia... Eh, refleja que Juan Pablo Duarte duró varios años residiendo en Europa. Eh, ¿Pudo esta estadía de Juan Pablo Duarte en Europa influenciar lo que fue la fundación de estas dos organizaciones, como es la dramática y la filantrópica, eh, eh, instituciones, organizaciones con ideales revolucionarios? Fundamental. En el desarrollo del pensamiento, hay que recordar que todo es una aldea, era un territorio, pero una aldea, donde aquí... Y hoy es el mundo, que es una aldea. Y hoy, el, el mundo global, la aldea sí, global. Sí, sí. Es una terminología muy buena, muy correcta que sí. tú señalas. Pero aquí estábamos muy alejados. Eh, no solamente porque España había perdido la confianza en la economía de esta parte este y había abandonado, y España ya tenía mayor preeminencia y hacía más énfasis en Cuba, su colonia de Cuba, que la mantuvo hasta 1898, y en Puerto Rico también hasta el 98, que con la guerra hispanoamericana contra Estados Unidos la perdió esto, estos dos territorios. Y aquí llegaba, era una, una goleta, una goleta de un barco un poquito grande en ese tiempo, pero muy pequeño, dos veces al mes. Aquí lo, lo que tenían mayores condiciones, podían comer un jamón podían comer algo, pero lo demás era lo que podían criar en sentido general. Entonces, el conocimiento estaba muy limitado con el cierre de las universidades. cierre no, porque se ha querido decir que los haitianos cerraron esta universidad. Aquí no había universidad. Y aquí era lo más triste y célebre que los educadores, los especialistas en esto deben estudiar, que aquí había una universidad, pero no había una escuela primaria. La gente iba a la universidad sin ir, los ciclos, pero esos son otro tema pero conllevan a que el conocimiento que tenía Duarte era muy limitado. Entonces, cuando él visita Estados Unidos, cuando va a Francia, eh, que todavía siguiendo el país de las luces, y cuando llega a Barcelona, donde hay una lucha que todavía se mantiene de los catalanes por su independencia en España, entonces él se envuelve en todo esto. Juan Pablo Duarte sale alrededor de septiembre de 1829, y regresa en el 34, y esto lo tenemos por los escritos, los apuntes de su hermana Rosa Duarte, que es lo que más ha trascendido, y alguna que otra carta que Juan Pablo Duarte desarrolló, escribió y que se han mantenido. Hay que recordar que nosotros somos uno de los pocos pueblos en el mundo donde destruimos nuestra historia, nuestra memoria histórica, no creemos en ella, y mira, ahora hay una lucha por la, por la recuperación de un semí, que está en, en Milán, en Italia. Y esas son parte de las situaciones. Entonces, Juan Pablo Duarte se cultivó bajo las luchas de esos pueblos y viendo cómo las constituciones liberales tenían esas naciones, que era totalmente diferente a la haitiana, al yugo haitiano que nos dominaba. Ser diferente y bajo la, el criterio que él tenía. Es donde se le da más fortaleza para que cuando él viene, entonces él dice, bueno, pero si, si España tiene su bandera, su himno, su nacionalidad, si los Estados Unidos y si los propios haitianos tienen, ¿por qué nosotros los dominicanos no podemos tener una nacionalidad propia? Cuando yo admiro al pueblo cubano, al pueblo haitiano, pero ese pueblo tiene una cultura diferente, un idioma diferente. O sea, no podemos, aparte de convivir los dos, pero tenemos que estar necesariamente separados. Entonces, eso viene la luz del pensamiento nacionalista, del pensamiento de Juan Pablo Duarte, y esencialmente bajo tres palabras, Dios, patria y libertad. Y chequen, la trinitaria tiene ese lema, que después es asignado a la República Dominicana, pero la dramática ni la filantrópica tienen ningún lema, por la diferencia de la organización, que es lo esencial, la trinitaria, y aquella no podían tener ni lo mismo, ni parecido, unos lemas o eslogan, para llamarlo de este tiempo, sino que su papel iba, su rol iba por otro lado. Pero con un destino definitivo y un final final. Parecido, que era el nacionalismo y la cristalización de la República Dominicana. Entonces, esos viajes de conocimiento, a esas grandes revolucion revoluciones que habían en Europa, esa gran revolución de Estados Unidos contra los ingleses, fue lo que en cierta forma determinó la lucidez, el pensamiento de Juan Pablo Duarte y la radicalización de su lucha, que llevó, a la conformación de la Trinitaria como organización secreta. Profesor, ¿cuáles obras eh, fueron, se dramatizaron durante la existencia de esta organización y cuáles fueron sus principales autores? Mira, fundamentalmente no hay ninguna obra registrada que yo conozca, que yo conozca, nadie tiene, ni los grandes escritores de la época como José Gabriel García, eh, su propio hijo después. Gra grave error, ¿verdad, profesor? Grave error, pero recuérdate que yo te hablaba de la memoria histórica. Aquí no somos muy dados en República Dominicana a conservar. Y el no conservar es un problema, porque la historia se escribe con los hechos anteriores, con lo del presente, hacia el futuro. Entonces, cuando vemos eso, nosotros somos de creencia. ¿Qué era lo que se daba? Manifestaciones que podía escribir uno que otro autor. Pero autores de por sí, no, no hay ningún libro escrito sobre una obra. No hay un papel depositado en el Archivo General de la Nación. Se están haciendo investigaciones en el Archivo eh, Fundamental de España, colonial, por el magnífico trabajo que está haciendo el maestro Roberto Casán en el Archivo General de la nación, pero no hay un presupuesto para mandar un investigador en España pero también debe haber una apertura, usted sabe cuál es la institución que tiene más documentos en el mundo histórico y nunca se ha podido visitar, no sé si, ha, si lo han solicitado o no la iglesia católica en Roma ahí es que está la verdadera historia de la, de la humanidad depositado en Roma porque no hay un escrito, si usted quiere trabajar sobre un elemento fundamental. Por ejemplo, yo mencioné el padre Gaspar Hernández, bueno, porque tuvo una amplia participación en las ideas, como dije ahorita, filosóficas de estos muchachos de la Trinitaria, pero ¿dónde que se ha conseguido? En el Arzobispado de Santo Domingo, porque eso se mantiene, esa historia. Las gobernaciones municipales, y ya hay un requerimiento de la delegación de la Academia Dominicana de la Historia en la provincia de Duarte que dirige el maestro Roberto Santos porque ahí hay un paquetón de documentos interesantísimo para ponerle un dato ahí hay casi la mitad de los gobernadores que ha tenido tanto la provincia pacificador nuestro antiguo nombre como la Juan Pablo Duarte no se conocen no hay una imagen no hay una fotografía entonces eso ocurrió con la dramática pensamos que los elementos que pudieron desarrollarse en ese tiempo por una y otra organización tenía que ver con el entorno, tenía que ver con el idioma, esencialmente el idioma, pero tenía que ver con lo que hoy llamamos vicios, como el juego de gallo que es una tradición y que fue prohibido y prohibido por los españoles, en sentido general. Eh, recuérdate que la iglesia católica perdió prácticamente todas las iglesias, porque los haitianos vienen acá con dos elementos fundamentales. Darle tierra a la soldadesca haitiana y fundamentalmente a la oficialidad y tercero, y segundo elemento, darle la oportunidad de tener vivienda. ¿Y quiénes que tenían las principales viviendas de mampostería y quiénes la perdieron? La clase que podríamos llamar alta que huyó la mayoría hacia Puerto Rico y Cuba y la iglesia católica que fue despojada de la mayoría de las propiedades. Entonces, por eso no hay, y además hay un elemento fundamental, que hay seguridad de que se escribieron. Pero los haitianos quemaron prácticamente todo. Quemaron todo para que los vestigios culturales del pueblo dominicano no hubiese manifestaciones. Y eso es lo que pasó. Profesor, vamos a hacer otro cortecito, pero al regreso vamos a, a oír de su propia voz como historiador, que es el profesor William Hernández, para que nos establezca, comparta con nosotros y todo el público, cuál es la diferencia que podemos que se puede establecer en términos políticos de estas tres organizaciones de las cuales Juan Pablo Duarte fue el fundador, como es la Trinitaria, la Filantrópica y la Dramática. Eso lo vamos a ver al regreso cuando estemos de vuelta en esta producción especial de Telenor, Patria, Honor y Gloria. Vamos a la pausa regreso regresamos con el profesor William Hernández conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Bien de regreso en esta producción especial Patria, Honor y Gloria Telenor, conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte con el profesor William Hernández. Dejamos una inquietud en el aire, aire de la corte, y era eh, que el profesor compartiera con nosotros la, los elementos que diferencian en términos político, social, eh, estas tres organizaciones que fueron fundadas por el Patricio Juan Pablo Duarte, como fueron la Trinitaria, la Filantrópica y la Dramática. Esos elementos políticos, sociales, que diferencian estas tres organizaciones, profesor. Bueno, tenemos que iniciar por la fundamental, que es la Trinitaria. Y la Trinitaria estaba como el pensamiento de Duarte, muy por encima de su época, de esa sociedad que vivía, que era una pequeña aldea, Ruralizada completamente en la parte este, dominada por un país que no se desarrolló, que se circunscribió no como una república, sino en el pensamiento de Cristófe y una serie más de, de desarrollo, que no se cristalizó como lo quería Petión, como una república, si se quiere, democrática en ese tiempo. El contexto en que surge la, la Trinitaria entonces la tenemos. Una organización política, una organización que cree en la independencia, una organización que cuando sus nueve miembros, pero los ocho restantes a Duarte, plantean su fidelidad, su lealtad al líder Juan Pablo Duarte, manifiestan también, no en el juramento sino después, que Juan Pablo Duarte en, el futuro, en la futura república será el general jefe de los ejércitos a desarrollar. O sea, tiene una manifestación militar. Se piensa en todo en la trinitaria, pero se piensa esencialmente en la rigurosidad de ser secreto. Ser secreto en el contexto o para que me llamen clandestino en los tiempos modernos, en el contexto de que debían cuidar su salud, cuidar su vida, de que si uno caía preso, que no supiera quién eran los otros, salvo los ocho, pero no lo que podían encontrar. Pero tenía una vertiente que si nosotros vemos el mundo actual, las grandes series, las grandes películas, Juan Pablo Duarte desarrolló una serie de señales, y desarrolló la ciencia criptológica, la criptología, esencialmente, no es que sea como yo voy a decir, pero por ejemplo, ellos, para saber que era uno de los nueve cuando se visitaba, y no era el ejército haitiano, ellos había que dar entonces tres toques, pero para saber quién era, también daban tres toques y dos con una pausa, o tres con una pausa, y así ellos se, identif se identificaban y sabían que no había peligro. Pero vemos en el mundo de los grandes partidos políticos, en las luchas antifascistas contra Adolfo Hitler, y ya lo que se aplicó ahí Duarte lo había tenido. O sea, era una visión de, de más de 70 años. Lo que se había desarrollado antes lo aplicaron los partidos, esencialmente los partidos comunistas, en las luchas antifascistas, en la lucha contra Hitler, contra Mussolini, y los grandes dictadores en el mundo. Entonces, eso era la trinitaria, porque tanto la filantrópica como la dramática, no había que hacer eso, porque eran públicos. Para hacer una obra de arte, Víctor Puntier, no, Víctor Puntier, con un grupo de amigos, van a desarrollar y fomentar en su sitio, vamos a llamar eh, en Pajarito, lo que hoy es Villa Duarte. iban a desarrollar algo, bueno, lo formaban, o en San Carlos, un San Antón, en cualquier zona iban públicamente, pero esa era la forma de aprovechar y ver quién tenía talento, quién tenía capacidad, esencialmente hombre, no es que no había mujeres, había mujeres que participaban y hubo mujeres que tenían sus actuaciones, pero entonces ahí se captaba esa persona para formar parte en lo que era el partido político llamado la Trinitaria. Eran más sociales, más accesible, abierto, público, si se quiere democrático, porque en la Trinitaria había nueve que eran los que decidían y había un líder especialmente, que era el que tenía la voz de mando, con graves dificultades, pero tenía la voz de mando y la última palabra, por lo visionario, que era Duarte. Fíjense que en la comunicación, que era muy escaso, una carta duraba hasta un mes, dos meses, para llegar de un sitio a otro. Cuando Duarte es desterrado, ya para 1843, y que comienza a escribir, y que está por el lado de Venezuela, que está por Curazao, por la cercanía, y que había que esperar que viniera una goleta y volviera, y después volviera. Los trinitarios normalmente no actuaban, hasta que no tenían el planteamiento de su líder, del fundador, Juan Pablo Duarte. Entonces, en ese contexto hay que separar necesariamente estas organizaciones de lo público, abierto, lo pluralista, lo social, lo dramático, independientemente del nombre de la dramática, por el dramatismo que manifestaban en el aspecto de decirle a la población la necesidad que había de romper con el yugo haitiano. Mientras la trinitaria había lo que se decía el llamado pasquín, el llamado pasquín que es un volante, un folleto, como si fuera un boletín, un, un libro, una hoja suelta, que esencialmente el que más desarrolló este movimiento eh, de comunicación, y mira qué cosa, que no, ni, se, ni remotamente había televisión ni radio, pero ellos desarrollaron la manera, fue José María Serra, que fue uno de los más fervientes seguidores de Duarte. Y junto a Duarte, entonces, eran los grandes escritores de esos pasquines, de esa hoja suelta, para manifestar y regalar en el país entero. No necesariamente ellos, sino los demás compañeros. Entonces, esas manifestaciones las hacía la trinitaria. Nunca la hicieron en nombre ni de la dramática ni de la filantrópica, sino la trinitaria por eso se fue desarrollando, por eso en las primeras elecciones que se realizan, elecciones vamos a llamarle municipales, que se realizan en, en esta parte, los grandes vencedores son los trinitarios, no son los ateros, no son los afrancesados, no son los proespañoles, son esos muchachos que mediante la telaraña de buscar 3, 3, 3, 3, 3, se desarrollaron, fomentaron y con una idea visionaria, entonces tuvieron esa grandeza, de hacer las vías de comunicación, y el medio comunicacional que existía era esos pasquines, esa hoja suelta, donde ellos decían a través de la Trinitaria lo que querían, reforzado, reforzado ese trabajo, esencialmente con la dramática y la filantrópica. William, ¿existe actualmente alguna organización que pueda o que emule el comportamiento de estas organizaciones, sobre todo, la dramática y la filantrópica? Lamentablemente hay una escasez terrible, y yo no creo que en los actuales momentos, con la honestidad, con la lealtad que se debe trabajar, conducir cualquier organización, con los altos valores morales, espirituales, políticos, ideológicos, nacionalistas, República Dominicana adolece prácticamente en todas las organizaciones. No nos quedemos en lo político, no nos quedemos por favor en lo político, porque somos muy dados a criticar los partidos, pero tenemos a veces organizaciones que hacemos igual o peor que lo que criticamos en las organizaciones políticas. A veces a mí me dan como profesor el manejo de que de un libro o de unas hojas y yo no sé decirle mañana qué yo hice con ese libro. Aquí en la educación dominicana adolece de que lo que está haciendo Telenor y el equipo de producción con esto, en las escuelas no se ve. No se ve porque muchas veces, por falta de criterio, de que para tú darle una hoja sobre la trinitaria, la dramática que estamos hablando, para reforzar el conocimiento, no hay hoja, no hay fotocopia. Entonces se la dan una por cada muchacho. Eso es ser deshonesto. Deshonesto en el contexto y en el sentido de que el patriotismo no es eso. Ser duartista es hacer lo correcto. Que con los escasos recursos que nos llegan, saberlo, manejar y dar testimonio de qué hicimos con eso. Actualmente yo no creo que exista ni sindicato, ni gremio, acuérdense que son dos cosas diferentes, sindicato y gremio, y mucho menos organizaciones políticas. En el contexto de las obras de teatro, la poesía, la declamación, eso se ha perdido. Aquí hay dos universidades y yo le pregunto, ¿Qué se hace de respetando lo que hay? ¿Qué se hace continuamente en sus departamentos de extensión para ir a los campos, a los barrios, a los parajes, a las sesiones, si existen eso? Eso no es ser duartista, porque cuando cobramos y no desarrollamos para lo que nosotros estamos devengando un salario, nos convertimos en antiduartistas. Desarrollar las obras. Que el pueblo dominicano necesita, no es que tú seas de un partido X, es que tú hagas lo correcto, que tú hagas lo honesto, lo sano, lo prudente, lo necesario, lo responsable y esencialmente lo que necesitas reconfortar tu pensamiento, tu acción personal, porque en la vida lo personal, las actuaciones tuyas, va a trascender a la familiaridad y a la sociedad. Por eso, ser duartista es un compromiso social de vida, una hoja que tú tienes que verlo. Y lo que tú haces en la vida, desde un programa de radio, televisión, desde las aulas o desde cualquier estamento, necesariamente tú tienes que pensar en el duartista. No hablo de duartiano, yo hablo de duartista porque es un elemento más ideológico, más positivo, más político, más filosófico y más educativo. Profesor William Hernández, ¿cree usted que se promueve nuestra historia a través eh, e ideales duartianos, a través de las artes dominicanas? Yo creo que es una negación, es <ríe> una negación a, a los pensamientos duartistas y todo lo que ha sido... Pensamiento de lo trinitario. Lamentablemente los trinitarios. Lamentablemente, los pensamientos y los grupos liberales, si podemos ver quiénes han sido los presidentes y sin presidente, porque a veces tú puedes ser muy liberal, pero tus acciones obedecen a lo peor de una sociedad. Tenemos pequeños escollos en el desarrollo de dominicanidad. Y yo creo que en tantos años, desde 1844 hasta acá, no hay 30 años de dominio de ese pensamiento lúcido que lo podemos ver muy, muy escaso. En la primera república prácticamente no se dieron los pensamientos eh, duartistas, de los trinitarios. Después tenemos a Francisco Ulises Payá, brevemente a Duarte. En la primera etapa de Ulises Payá, eh, Ulises Gerol y después se convirtió en uno de los grandes dictadores. O sea, ha habido pocas luces. Y el más grande pensador del siglo pasado, en términos políticos, por honestidad, que demostró el profesor Juan solo duró siete meses. Después de ahí yo creo que no tenemos. En el arte, la cultura, el folclor, estamos agrediendo, no solamente el pensamiento de artista y de lo trinitario, sino la propia nacionalidad. Mientras los pueblos en el mundo, uno ve lo tradicional, usted chequea a los puertorriqueños, y no hay un puertorriqueño, independientemente de que nazca en el bron o donde sea, que no cante la plena puertorriqueña, que no toque el cuatro, pero aquí en la escuela se ha convertido en negadora de los valores. Y eso fomenta entonces malos pensamientos, malas acciones y de rechazo incluso hasta la dominicanidad. Muchos dominicanos no quieren aprenderse ni siquiera el himno. Mal si aprenden un chin el corto, el largo, eso es demasiado largo para hacerlo. Aquí se prohíbe que el himno, lo primero que nos dicen que el himno no se aplaude. Oye, pero tú tienes que sentirlo. Yo soy de lo que creo que tú tienes que sentirlo en el mundo entero. Se vocea, se vocifera. Para que tú lo vivas, aquí no lo rechazan. Aquí tenemos un himno con todo. aplaudir, William, es una manera de manifestar que estás a gusto. Que te lo, la alegría. La alegría, el merengue es una tergiversación. Los principales exponentes de nuestra música autóctona son rechazados públicamente. Uy, perdón, ¿y de dónde sale eso de que el himno no se aplaude? Porque todo el mundo, incluso desde la formación de la escuela, eso es lo que te, te, te, te lo hacen saber, de que el himno no se aplaude. Son manifestaciones trujillistas. Porque recuerda que el himno se nos ha metido en la cabeza a todos nosotros desde pequeños, de los más jóvenes, la marcialidad del himno. Y el himno no es marcial, el himno no es una marcha militar, que vamos para la guerra y que hay que ser eso, cara dura y todo eso. O una modelo de belleza que le enseñan cómo doblar los pies y tú la notas de esa forma. El himno hay que vivirlo. Hay que sentirlo. Claro. Hay que sentirlo, pero en la escuela, ese himno hay que buscarle el verbo, el adverbio, las conjugaciones, eh, las diáres y todo lo que tiene que ver para que entonces tú te identifiques y si no lo hacemos desde la escuela, desde fuera donde hay personas que lo único que miran el signo de peso lo único que observan el signo de peso no vamos a llegar a que la juventud, el trabajo que debe hacerse con los jóvenes yo no creo ya en que nosotros, es como dicen que el, que el, que el loro viejo no habla y nosotros entonces tenemos que ver, trabajar con esos niños, esos jóvenes. La cátedra que hay en educación, fabulosa. Pero ¿quién va a dar esa cátedra sobre Duarte? Así es. Una persona que sea irrespetuoso, un irresponsable, un charlatán. O nosotros los profesores que quizá lo vamos a hacer a regañadientes porque me van a agregar una hora más de trabajo. Es un antivalor, antiduartista. Pero el arte ahora mismo está muy fuera, muy alejado de lo que debe ser. Ya no vemos una Casandra Damirón, Pero no es que sigamos con el tututún, el tututún, igual que hace 30, 40 años, porque hay que modificarlo, y yo creo en las fusiones. Pero tú debes mantener los valores esenciales de la música. Aquí se hacía mucho arte. Aquí tenemos el único doctor en teatro que hay en República Dominicana, ¿es de aquí, Radamel ah, Polanco, Polanco, pero nadie lo busca. Tú sales por ahí y todo el mundo mejor lo odiamos, a Radameo, lo decimos, mira, porque tiene tal cosa. No, pero vamos a aprovecharlo. Pero tú tienes a un matrillé Y para mencionarte alguno, tú tienes a un daco. Que te pueden hacer mucho, pero entonces tú le consigues un trabajo y lo metes a una escuela. Tú dirás, pero el profesor está hablando en contra de que daco vaya a una escuela. No. Es que el talento de daco es para estar visitando Dele los sitios. Para... No, no es trascender, discúlpame que te diga, no, no, no hacer trascender, es hacerle llegar con la forma natural que él tiene, de cultivar, multiplicar muchos grupos, pero eso no le interesa al sistema educativo dominicano, que personas con esa visión de la vida, con ese desarrollo que tienen, hablen sobre esto. Pero una, eh, ¿quién te digo? Bueno, personaje como Adalgisa Pantaleón en su casa de aquí de Macorís, no estoy hablando de fuera, de aquí de Macorís. pero no hay una voz más exquisita en Merengue que ella, ¿Eh? o la Hernández, o tenemos muchos valores, muchos talentos que debemos desarrollar, pero la escuela, la escuela es fundamental, la escuela debe tener recursos, sí debe tener recursos, pero hay recursos que están en la comunidad, en el medio para desarrollar, y los muchachitos, mientras más jóvenes, si le seguimos dando en la propia escuela, aceptando que bailen un reggaetón y no un merengue. Entonces estamos transgrediendo la naturaleza de Duartita. Mira, te estoy poniendo en un acto sencillo en la escuela. A veces en actos patrióticos el 27 de febrero, entonces las muchachitas te bailan un reggaetón. Oye, pero ¿el reggaetón cómo nace? ¿Qué nace? ¿Dónde es? ¿Cómo surge? Hasta los propios puertorriqueños son negadores de esa música. Y fue donde nació realmente, en las cárceles y los barrios. De más de Puerto Rico. Pero nosotros tenemos que volver otra vez. La mangulina. Tenemos que volver al perico ripiado. Al merengue típico. Típico ya no como perico ripiado en sí. Sino con el otro elemento que tiene con la musicalización que lo hacemos. Pero tenemos que venir al merengue clásico. Tenemos que buscar el pambiche. Son los elementos de la identidad nacional que mientras otros se vuelven locos cuando vienen con esa música, entonces nosotros las rechazamos. Pero es un problema de cultura, de dominación de los pueblos y esencialmente de la miseria de la filosofía, de la miseria del estudio, de la miseria de la lectura que nos han apadrinado a muchos de nosotros. Profesor. Gracias, gracias de verdad por compartir con nosotros y ser parte de esta producción especial Patria, Honor y Gloria Telenor, una manera de educar, de seguir formando y un compromiso de esta empresa de a través de sus medios pues llevar educación a toda la región del Nordeste, el país y el mundo. Gracias profesor William Hernández por compartir con nosotros gracias. en esta parte de esta producción especial. Y a ustedes decirle que continúen con esta producción especial de este grupo Telenor, Patria, Honor y Gloria Telenor, conociendo la vida y obra de nuestro creador, de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte y Díez. Nos vemos en la próxima.